alegría poderlo recibir en esta su casa, la Casa Grande, el Capitolio de Puerto Rico, la Casa del Pueblo. Eh, se, para mí este día es sumamente especial. Eh, tengo el privilegio de que todavía cuento con mi padre en vida y a mi madre. Sabemos que existen muchos reconocimientos eh, profesionales, eh, por lo que es el deporte, pero para eso eh, se trabaja mucho, se estudia, se, se realizan muchas actividades, pero para ser padres madres, para eso no. Para eso Dios nos bendice y nos da una sabiduría que nos va guiando en el camino y nos llega hasta aquí, que es recoger los frutos de esa trayectoria de vida que es ser papá, Hoy dedicamos y reconocemos esta trayectoria, una trayectoria que muchos de ustedes eh, cuentan con esa bendición y por eso es que nos reunimos hoy en la mañana de aquí y por eso es que yo quiero eh, hacerle mi y mayor eh, reconocimiento y traerlos hasta acá. Muchos dirán, ¿por qué no lo hacemos en el distrito? Pero hay que darle a conocer que en Puerto Rico existen familias muy unidas, familias que sienten ese orgullo de tener en vida a los papás y hay que celebrarlo. La figura del padre es muy importante en nuestra sociedad. Hay que atesorarla. No todos tenemos el privilegio de haber tenido a nuestro padre al lado, este, caminando nuestras rutas, nuestras decisiones. Así que este, yo me la atesoro. Yo disfruto este, eh, la, la dicha de tener este, el poder compartir con mis hijos, disfrutar de, su, de, su, de sus aciertos y desaciertos, eh, llorar con ellos, eh, reír con ellos. El, el, este fin de semana pasado me fui para una actividad fuera de Puerto Rico y y me fui hasta un concierto con ellos bailando. Probablemente subo el video el, el domingo, o sea, ir viral, porque estaba bailando una cosa ahí que yo no sé ni qué era. Pero a ellos le gustaba y a mí me gustaba. Y, y esa es la dinámica, ¿verdad?, de, de, de esa dinámica de, de la familia, que son nuestros principios, que son nuestros valores. Y qué bueno que Estrella tiene la sensibilidad de mantener lo que son lo que pensamos, lo que añoramos, lo que verdaderamente es prioritario para nosotros los puertorriqueños de nuestra familia. Y a pesar de las cosas difíciles que nosotros tenemos que tener todos los días aquí, la prioridad de nosotros es nuestra fe, nuestra esperanza y mantener esa familia unida, fuerte para echar para adelante el futuro del país. Que Dios les bendiga y cuente con nosotros siempre. Agradecerle y extenderle mis agradecimientos de la familia a nuestra representante y amiga Estrella Martínez Soto, el cual eh, ha hecho un gesto muy hermoso en el día de hoy, no solamente a nosotros los padres, sino a nuestros hijos, a nuestras esposas y a nuestras familias, porque usted ha trastocado la fibra de toda la familia. Dios te bendiga mucho Estrella, seguimos orando por su papá y quiero dejarle saber que así como existen estrellas en el cielo, existen en la tierra con nuestra representante y amiga Estrella Martínez Soto. que vive.